A ver si vamos entrando, ya la gente que está ahora. fuera del salón. Y si la no, entrada, no, lleva la entrada, lleva la entrada. si no, vamos a cerrar la puerta. A ver si la puerta. Bueno, siempre no me repito de la dirección de cenaza donde está vos. Bueno, eh, le voy a presentar entonces a Esteban San Pietro. Él este, trabaja en el Senasa, eh, trabaja en la dirección de higiene. Y eh, nos acá me dicen que hay que pararse en él en este rectángulo, bueno, eh, con el tema estamos haciendo un trabajo muy lindo con una productora de hortícolas de varadero que empezamos a implementar un plan piloto eh, para que los productores vayan este, mejorando algunos aspectos que tienen que ver con la producción responsable como hablábamos, de respetar los periodos de carencia y bueno, es un trabajo pulmón que muy interesante que nos ha permitido aprender mucho y bueno, Esteban siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Hace poco fue a dar una charla a, a de Zárate, a productores de Zárate. Y bueno, lo, lo hemos invitado a, a participar esta jornada para poder este, aprender un poco de toda esta cuestión de la normativa que yo, como le decía a Esteban, eh, es algo que a mí siempre me cuesta, no es un tema que a mí me interese en particular. Y de a poco fui aprendiendo, siempre me, me cuesta... Eh, recordar y cuáles son las leyes y bueno, pero sí que es muy importante que lo tenemos que saber para poder transmitirle a los productores y para poder ayudar a premiar a aquellos que trabajan bien, así que por eso que tenemos el tema que hoy nos va a refrescar un poco todo esto de la normativa vigente y los conceptos de no cuidar, así que bueno, muchas gracias Esteban, bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Se escucha bien, sí, mi padre es muy okay. Eh, a ver, bueno, gracias por venir. Les voy a contar un poquito, a ver, son, son cuatro temas generales, es, son temas que si los buscamos muy profundos, son de, para algo así que los voy a dar por arriba, es un, un concepto, un poquito de qué hacemos en Senasa. cuál es la responsabilidad de tanto de Senasa como de los productores, y las herramientas que tienen hoy para producir, está pensado en los cuidados de los alimentos, eh, enfocado un poquito en la producción primaria, insumos críticos, consideramos que es una problemática hoy con los temas los químicos. Identificación y rotulado de, de frutas y hortalizas, está apuntado a frutas y hortalizas, y les cuento un poquito el final, cómo hacemos en ASA un tema de monitoreo a nivel nacional para determinar lo que es contaminante, ya sea residuo de agroquímico como contaminante biológicos. Esos más o menos son los cuatro temas que les voy a llevar a intentar remeterlos en estos 40 minutos, que va a ser medio complicado. Si voy muy rápido, os voy a hablar rápido, por ahí avísenme, pregunten lo que quieran, les charlar un poquito. Bueno, no se preocupen. Eh, a ver, empiezo, intento seguir ese, esa secuencia, entonces voy a empezar por el productor primario, yo pensé también que había más productores quizás, pero si no lo hay, van a estar relacionados con productores, entonces la idea es contar un poquito de esto que es, a ver, lo que el concepto hoy es que tiene Senasa con una nueva ley, la ley 17233, que ya hace un año hay moneditas, en su artículo tercero y su cuarto, es muy cortita la ley pero está muy, muy claro la responsabilidad del productor, que antes lo estaba de una otra manera, pero hace, es responsable primario de lo que produce ese productor. Es un concepto bastante, yo entiendo que quizás es chocante, pero tiene que entender que el que produce es responsable de lo que está haciendo. Hay que estar detrás, tiene que controlar, tiene que seguirlo, pero el responsable primario es el productor. Si vas a producir para comercializar, sos responsable de lo que estás produciendo. Entonces tenés que utilizar la herramienta y adecuarte a la normativa vigente. Eso es, es, es complejo, pero la idea es eso, la idea es, cuidado porque hay un enfoque del último el último año de que el productor primario es responsable de realmente lo que produce. Entonces, para empezar en esto, le voy a contar un poquito lo que es el RESPA. Yo traje todo el resumen de lo que es el RESPA, que es el registro nacional de productores y agropecuarios, cómo se hace y demás, se lo voy a contar por arriba, pero tengo hojitas que después se pueden llevar. Está este resumen de estas cuatro transparencias que hay ahora para que lo puedan llevar. Pero entonces decimos, que si el productor primario, si vas a producir para, vas a producir alimentos, lo básico de lo que te piden en la hoja es estar registrado. Sí o sí, no hay vuelta, no, que yo es, sos productor primario, fruta, hortaliza u otra producción, pero hacemos en esto, es decir, necesitas respa. Tiene que estar inscrito en un respa. Un respa es, es sencillo. Todos estos pasos yo no se los voy a leer porque se los voy a dejar Pero básicamente es lo que les digo es Producís, registro Lo primero que tenés que hacer Si pensás a producir para comercializar un rey. Es muy fácil eh, A ver, ¿qué puedo decir? Como datos es obligatorio, obviamente Tiene eh, aranceles, No, es gratuito Lo pueden hacer en cualquier oficina local En cualquier centro regional de Senasa, En central Se puede hacer en cualquier lugar ¿Qué te van a pedir? No hay, Es muy sencillo Lo que te piden más que nada es y como obligatorio es copia DNI, quit o quid y después es alguna especie de contractual con, con el área que uno produce eso se evalúa en función del tipo de producción pero puede ser un contrato de arrendamiento o como una parte de entre acuerdo entre el propietario y el productor, eso se evalúa pero no es, no es, ya digo, no es muy complejo, necesitas muchísimos papeles eh, y lo que se hace es un su registro, te otorga una vez que uno se presenta como productor, se otorga un registro con un carnecito y se quedó referencia establecimiento donde produce. ¿Qué más puedo haber? Que pensándolo, pues yo le pensé va a tener fruta y hortalizas. Pensando en hortalizas, vos tenés un mismo premio, puede haber cuatro productores. Y en ese caso serían es, cuatro superrespa dentro del mismo área. Así que no hay ningún problema, ¿no? es Que sí. Si, si tengo o sea, un cuarto de hectárea, tengo tres productores ahí adentro. ¿Cómo hago? se puede hacer? Es muy sencillo. Eh, ¿Qué más estoy pensando? A ver, ¿qué pretende... Básicamente, a ver cómo les puedo contar, no es que con esto, pero básicamente lo que necesitamos, lo que necesita SENASA y lo que necesitamos todos, es decir, el que produce, este esté registrado y saber quién es. Yo tengo un problema, de día de mañana yo necesito saber esa marca de quién es y puedo llegar al campo. Es es, eso. es un registro muy sencillo y es obligatorio y es algo que la norma hoy en día lo exige. Entonces necesitamos, sí o sí, pensar en eso. Producto primario, es responsable de lo que produce, pasa a comercializar, resta. Eso es básico. Yo después les voy a dejar todos estos pasitos de cómo hacerlo, pero es muy sencillo. Está en la página web, se puede hacer una prescripción online, van a la oficina local y terminan de hacer la inscripción, o se presenta a la oficina local o el centro regional y lo hacen. Y acá están buenos chicos de San Pedro, como no saben más que nadie, así que yo lo hacen continuamente. Pero es muy sencillo. Senasa está intentando meterse en mercados, concentradores y demás, como para hacer registros una vez por semana en distintos lugares, para los que llegan puedan hacerlo ahí, digamos, pero es, el acceso es, es bastante fácil. Eh, ¿Qué más? Resumen, lo que acabo de decir <risa> recién, es: producís, vas a comercializar obligatorio, refa. Si uno está produciendo, vende y no tiene está en infracción. Esto es así, pero es un concepto básico que necesitamos para poder trazar y poder llegar al productor ante una no conformidad que la podemos detectar, en, ya la vamos a ver en el futuro. Eh, ¿Qué más? Vamos, vas a producir refa, eso está, está claro. Vamos a hablar un poquito de la producción en sí. Todo este concepto de buenas prácticas agrícolas, producción, responsable y demás. ¿cómo, ¿En qué enfocamos acá? Básicamente acá en un foco en agroquímicos. Senasa en, a nivel nacional es el organismo que registra los agroquímicos en Argentina. Eh, tienen en la página web de Senasa, está muy fácil, está toda la información toda ustedes a ver aquí en la, la página web, tienen un cuadradito dice agroquímicos y veterinarios, entran ahí, que sería este link, y van a tener acceso de preguntas frecuentes, cómo escribir, cómo se hace, cómo no se hace, eh, listado de productos registrados, listado de, de productos registrados, ya que digo, con, perdón, productos registrados, de fitosanitarios, fertilizantes, líneas de jardín, eh, normativas sobre el máximos máximo de residuos, usos autorizados, está todo, es muy sencillo, cualquiera puede acceder. Eh, les cuento un poquito para cómo llegamos, a ver, cómo es el tema del registro en Argentina. Es bastante complejo, pero les puedo asegurar, y si quieren yo les paso toda la información y lo charlamos algún día, pero realmente un registro de instituciones sanitario en Argentina tiene muy buen nivel, muy buen control, se los puedo asegurar. Hay muchísima información, muchísimos datos detrás de un producto, pero muchísima hasta post, vuelvo estimar, y es lo que yo pienso, que hasta hay más información que cuando escribís en Argentina un medicamento para humanos. Hay muchísimos datos, un expediente antes de escribir un producto son tres pasos diferentes. Tienes un expediente donde tenés toda la información confidencial, formulación, eh, antecedentes toxicológicos. Hay muchísima investigación que ustedes ensayos en Argentina, es obligatorio, bajo normas GDP, hacen ensayos de, de, de residuos en Argentina. De muy A ver, Argentina determina los límites, los límites máximos de residuos. Eh, creo que en todo eh, Sudamérica solamente lo hace Brasil y Argentina, o sea, es, es un país que en este sentido les puedo asegurar que están en, en punta en el tema del registro de hay, hay mucho papel detrás del registro, pero mucha información. También, obviamente, en fiscal, hay mucho dinero detrás de esto, seguramente. Pero quiero decir que todo esto, toda esta información, es el tema de eh, impacto ambiental, tema toxicológico, residuos, ensayo eficacia todo lo que se le ocurre, termina plasmado en una etiqueta y básicamente lo que le quería decir era esto, lo más importante es esto, todos sus datos están acá entonces cuando uno dice cómo hacemos las cosas bien, qué podemos hacer es leer la etiqueta y usar un producto probado, no hay, no hay mucho más empezamos, como él decía el hombre, que eh, si yo explico si un poquito más, me estoy yendo, me paso el límite máximo de residuos, tengo días de uso básicamente es una mala práctica, mí, bueno, no hay, es, es eso, es muy sencillo muy sencillo, que, que puede impactar obviamente en la salud, ¿no? en el de cuidado del alimento, pero si uno respeta esto, no puede fallar, les aseguro que no puede fallar, si uno respeta la dosis, respeta el periodo de carencia, que es lo importantísimo, y cómo utilizar el producto, cómo hacer el lavado, ¿cómo? no falla, ¿no? básicamente porque detrás de esa etiqueta hay muchísima información y muchísimos factores de seguridad que te van a decir que a la información actual no habrían daño a la salud, entonces básicamente es si el productor que veníamos de nuevo, que es ese es el responsable según la ley de lo que produce del alimento que está produciendo hace las cosas como corresponde no debería haber un juicio para la salud y el producto es que no básicamente eh, seguimos con el tema de información de etiqueta por eso digo, es básicamente toda esa información que un producto lleva muchos años de investigación, hoy generar un grado técnico